Ustedes saben que hace un par de días se produjeron muchísimas llamadas de diferentes sectores eh, denunciando la falta de agua en muchísimos sectores. Eh, quien comenzó fue una amiga de la urbanización Álvarez que decía que tenía 10 meses, que no llegaba el agua y después de distintos sitios, ahora me pone un amigo aquí, televidente, oigan esto, antes de tres programas programa y sin saber que yo iba a tratar ese tema, él me dice, buenas tardes Omar, no sabía eso, pero bien, buenas tardes Omar, yo soy un fiel oyente de tu programa, y te escribo para hacer una denuncia en la parte alta del sector acto de la javierla tiene 10 años que no llega o sea será un sector porque hay, hay sectores que llega será un sector y no hemos cansado de ir a todos los lados y nadie hace nada hasta la monja ha ido oye dice que hasta la monja ha ido a Inap en la capital y nada por favor si usted puede decir algo de este problema en es su programa mírenlo aquí aquí está para que no crean que es un cuento de Omar mírenlo ahí usted lo está viendo Buenas tardes, Omar ahí Ahí está, bien. Entonces, ¿qué resulta? Yo hablé casualmente todos estos días, yo le he estado dando seguimiento a eso. Y ciertamente, a donde yo me dirigía, porque no conocía esos mecanismos, era la a, a gente que trabaja y labora en la parte comercial. Y Napa se divide en dos. Escuchen bien esto una comercial que es para cobrar y para hacer los contratos y para autorizar una serie de situaciones que tenga que ver con la cuestión de recaudación es la que está allá en la Salomé Ureña esa es comercial y hay otra que es operativa que está frente al estadio cerca de agricultura nada más hay que preguntar dónde está Lineup, que es la que se encargue y la responsable de, de esos asuntos de si llega el agua o no a los barrios y a los sectores. No me llamen ahora para yo poder, porque entonces si comenzamos a llamar yo quiero explicarle esto. No podemos coger llamadas, porque si, si les voy a explicar esto y le voy a anunciar esto, ya yo sé que no hay agua en los sectores en eso, pero déjenme explicarle y lo paso a dar y el llamado que le voy a hacer a las autoridades, y el llamado que le voy a hacer al PRM. Resulta que yo he hablado con más de cinco empleados importantes que me dicen que es la parte operativa y que eso tiene que ver con los bailuleros. Y muchos de ellos me dicen que están convencidos más, a mí me dieron una cosa que yo me dio hasta el calofrío. Porque de que hay un individuo, un sujeto, oigan bien esto señores, que no trabaja en INAPA, pero que dirige. No trabaja en INAPA y, y dirige como a los barbuleros y le cobran cuarto a sitio para que el agua llegue y, y él, él cobra. Eso fue lo que me dijeron, yo no sé si eso será verdad, pero ¿qué manda? Hace una investigación profunda, porque eso es un crimen. Eso es un crimen de lesa humanidad. Que haya mardito, que yo no. Mire, eso es tan indignante que yo quiero decir un dicho bien, bien grande aquí. Porque eso no puede ser posible, señores. Y yo me pregunto: ¿y de qué están las autoridades que permiten una vagabundería así? ¿De qué está la gobernación de aquí, de San Francisco de Macorís? que permite una vaina así y que no ha hecho una investigación de por qué si es verdad y que, que hay unos barbuleros que cobran y que son los que determinan a qué sitio llega el agua y a qué sitio no, me dieron detalles terribles a mí de eso y que hay un individuo, un sujeto que no trabaja y dirige a, a, a parte de los barbuleros. eso hay que investigarlo, yo no estoy diciendo que eso sea así pero a mí varios empleados me dicen que eso es así entonces, ¿qué es lo que manda? Investigar. Investigar. El PRM. Oye, pero qué vergüenza es el PRM como partido aquí. Porque el PRM debiera tener eso en su mano. Porque el PRM como partido gobernante. Atención, gallego, tú que eres secretario general. A Olmedo ni lo voy a mencionar porque Olmedo no está en eso. Pero tú que eres secretario general. Y ese partido, que te, porque ¿qué es lo que pasa con los partidos políticos aquí? Que los dirigentes lo que se preocupan es por llegar a un cargo Y tener un sueldo y más nada Y dejan a la ciudadanía suerte en banda Si yo soy un dirigente De un partido, mire Ven acá Se está haciendo la denuncia de que Inapa No le suministra agua A tales y tales y tales sectores Vamos a investigar esa vaina Yo siendo presidente de PRM aquí lo hago O siendo un dirigente Ven acá ¿Y por qué esta situación? Hoy una barrera tan primordial como es el agua. ¿Cómo es posible que hayan barrios allí, aquí, aquí, acá, acá? ¿Pero no hay un dirigente que se preocupe por eso? Eso no están en eso. Eso es lo que están en que le den un cheque y que le den una botella, como hay muchísimos, que están ganando 75 mil pesos sin dar un golpe. ¿Por qué no se preocupan por eso? ¿Por qué no se preocupan porque en, en el sector de Álvarez, en Villaguarte, en, en, en, en, en el Alto de la Javiela y en otros más, no llegue el agua ¿Por qué no se preocupe el PRM? ¿Por qué el PRM no toma eso no, no, no en sus manos? ¿Por qué la gobernación de aquí y los demás dirigentes no hacen Al doctor Huaca López, que tenía mucho tiempo que, que no me llamaba Huaca? ¿Qué ha pasado? Doctor? Yo te siento... No, no sé me ¿Eh? Hace mucho que no te llamo, pero no dejo de oírte ni de verte, no dejo de ver. Para mí es un placer, Oye, me, déjame, déjame decirte. otra perla. Y, y, estaba, y estaba pensando en ti todos estos días, oíste. Sí, sí. Óyeme, eh, dos cosas. Lo primero es que hay una denuncia, una perla con relación al tema que tú estás tratando. Es que los que están ocupados de abrir las compuertas, están combinados supuestamente. Sí con los camiones que venden agua. Sí, hay una mafia con los camiones, yo lo entonces, sé. los camiones que venden agua, entonces los por sectores lo turnan para no darle agua, la gente se desespera. Se desespera y compra, y compra el agua. Un es agua. una mardita mafia que hay entonces, ahí. Eso, y el PRM, si tiene moral, no es, puede permitir eso. Eso hay que enfrentarlo, eso hay que enfrentarlo. Eso hay que enfrentarlo. Oye, ¿cómo es posible eso? Otra cosa que te voy a decir es que esta gente que andan detrás del Tribunal Superior Administrativo, que se violan los derechos de las personas, que no se quieran vacunar porque no lo dejan entrar, que la tarjeta... Mira, déjame decirte una cosa. El interés general de un país está por encima... ¡Excelente, Huaca! ¡Excelente! El, el interés general de la nación no es verdad que porque un grupo de desadaptados sociales extraviado social. Así mismo con es. Abogado, con lo que andan es politiciando. Así ahí mismo en el es. Oye, te felicito. Es un si tribunal, oye, si ese tribunal a apoya eso, oye, está cometiendo un crimen contra la sociedad. Estoy de acuerdo con usted. Porque, porque usted no se vacuna no se vacune usted, pero entonces usted tiene, usted no puede, porque usted no se vacuna andar contaminando a la gente. Mira, ahí se murió el arquitecto, Leroy. ¿Leroy, sí? Eh, sí, Leroy. No se vacunó, no se, se vacunó se se no se vacunó, y, y tú no, sabes quién, y tú sabes quién, oye, hay gente, ¿tú sabes quién está muy malo, Juliancito Pichado, el músico, que sí. no se ha vacunado? Porque hay gente que se ha dejado comer el cerebro. Así mismo que es. Policiar, gente con oye, oye, a qué, oye a qué ignorancia, que le están poniendo un chip para controlarlo. No, todo se lo, se lo disparaste, lo encuentras oye, tú. Oye, es para dominarle la mente. Oscar López. ¿Cuánta razón tenía Albert Einstein? No hay cosa más atrevida que la ignorancia, hermano. No, no, no, eso es lo último. Pero mira, eso del agua tienen que investigar. Eso, eso, mira. No puede, eso, este pueblo no puede estar a expensas de un grupo de espillos. De delincuentes, coño, porque esos son delincuentes. delincuentes. Y, y el, el PRM tiene que tomar esa vaina en su mano. Y yo no me explico para qué aquí, aquí hay gobernadores que saben que eso está sucediendo. Y para qué hay funcionarios y no hacen nada absolutamente Ay. nada hacen. Cobran un cheque. Y, y muchísimos sectores que no les llegue el agua. Coño, los lo peores casos es que estos tipos salen a buscar votos después y la gente vota por ellos. Y oye, que lo dejan 10 meses sin agua. Lo dejan eh, eh, to, to, todo el tiempo. Gibetico Abreu, dime. Omar, un placer, un placer. El placer es mío, hermano. Oye, el asunto del agua. Yo te dije una vez. Si no, yo compraba la me... si sí, tú me dijiste una vez recuerdo sí, eso a decir, yo nunca nada. oye ¿usted están escuchando eh, responsablemente dice metico que veía me a los más buscando cuarto lo está diciendo él sí, vuelve me... y repite eso vuelve me... y repite los barboleros Para mandar el agua A los sectores la, Los pobladores Que me y A la gente Aquí la cien. Oye lo está diciendo uno Que, que iba y, y se negaba El dinero Ustedes están escuchando que no es un invento De Omar Esperanta que, que eso es así esa vaina Y esa vagabundería coño hay que acabar Y qué jodió país del diablo es este un grupo de, de sujetos delincuentes de que haciendo eso, de que no va a mandar el agua en tal sitio, porque hay que pagarle cuarto. Ahora, los culpables no son esos delincuentes, los culpables es el gobierno, los culpables es el PRM, coño, que permite esa vaina. Esos son los culpables. Que un grupo de delincuentes de que digan, para pa San Martín no va el agua, porque hay que pagarle cuarto. ¿Tú sabes lo que es esa vaina? Pero, pero, pero oye, los culpables... Es el gobierno y, y, y, y, y el PRM que permite una vaina así. Oh, o ven acá. ¿Y cómo puede ser posible de que, que un sitio tenga 10 meses? Porque dos o tres delincuentes. Coño, Pero, pero, pero, pero es, es verdad que esto es una cosa increíble, señores.